De mañana, análisis, noticias, comentarios, entrevistas, todo un contenido preparado con, para ustedes con espero cada día. Bueno, vamos a escuchar en este momento el tema de Yerjan la Antigua. Adelante, Yerjan. Buenos días. Gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que está viéndonos en este momento. Miren. Dos temas que tratar en el día de hoy. Primero, eh, nuestro compañero, el reportero Vladimir Arismendi, la antigua, nos envió anoche un video de la carretera La Ceja en San Francisco de Macorís, donde eh, se observa poca iluminación en la carretera y además... Una serie de vacas, una cantidad importante de vacas, paseándose por la calle. Lo que usted ve ahí es porque se ve poco, porque la calle está oscura. ¿Verdad? Está a oscura, se ve muy poca cosa. Entonces, así como se ve muy poca, míralo ahí, déjenlo ahí. Miren qué fiesta de vaca hay en la, en la carretera Las Cejas. Si usted no lo puede ver, es porque así se ve la calle de noche. Güey, míralo ahí. Déjelo correr ahora. Miren qué fiesta de vacas hay en la carretera, las cejas, sin que nadie haga nada. O sea, usted viene en un vehículo, fíjense usted que ese es un carro, naturalmente los carros que tienen el, el cristal tintado se ven menos hacia afuera y por tanto eso puede provocar un accidente. Atención a autoridades de San Francisco de Macorís. Atención al alcalde Siquio NG de Las Rosas. Eso también provoca accidentes. Sí, eso provoca accidentes. Qué barbaridad. ¿Cómo es posible que a esta altura, a esta fecha, todavía estemos con ese problema en ese lugar? Que todo el mundo lo conoce. ¿Cómo es posible que usted vaya transitando por una carretera, todavía un lugar céntrico si se quiere, y usted se encuentre con un... Miren, miren eso, mira. Con un reguero de vacas en la calle, como que nada está pasando. Imagínense usted un motorista que vaya por ahí, que no pueda, que no se dé cuenta, que no lo vea, porque además de que la calle está totalmente oscura, eh, quizá el, el motor con poca luz, y se encuentre con, con un animal de estos agréguele a eso que ese motorista lleve a su familia en el motor como es cultura de la República Dominicana porque no todos tienen para comprar un carro imagínense ustedes la tragedia que hay ahí ahora yo te yo te aseguro y tú seguro vas a coincidir conmigo que esos animales que están ahí son más decentes que otros animales que andan manejando es posible <risa> es posible. que yo le propongo al pueblo de San Francisco de Macorís señores Voy a llamar a un amigo que tiene un camión de vacas. Mm. Sí, un amigo. Un eh, camión para transportar sí, vacas. Sí, un okay. camión para transportar vacas. Y vamos a ir a ese lugar. Y todas las vacas que encontremos nos la vamos a llevar. Hay una función que no sé si aquí habrá alguno, pero sería bueno averiguarlo, que se llama apresador municipal. El apresador municipal es el que se encarga de eso que tú estás diciendo. Bueno, pero yo... Cuando encuentre el animal en la calle, se lo lleva. Sí, entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a ir a esos lugares donde quiera que encontremos una, una vaca, un caballo, en la, en, la, en la carretera, nos lo vamos a llevar y entonces al, al dueño que luego vaya a reclamarlo. ¿Verdad? Y que pague eh, una multa. Y que pague una tío. multa. Yo no soy la persona que no dejo poner la multa, que la ponga el ayuntamiento, que la ponga eh. el que la tenga que poner, pero algo tenemos que no, hacer. Está establecida no, en la no ley. No podemos dejarle esto, eh, eh, eh, esas vacas, como que, eh, ¿verdad? A libre albedrío. ¿Tienen peligro Sí, no. No a ver. Entonces imagínense, si usted no controla un animal que no sabe lo que está haciendo Caramba, controlemos al dueño ¿A qué hora era eso? Porque acuérdate que después de las 7 hay libre circulación Bueno, es posible, <risa> quizá ya por el toque de queda, qué vaina ¿Verdad? Así que atención Ayuntamiento de San Francisco de Macorís No podemos permitir que los animales sigan eh, eh, en esa zona de la ceja Como perro por su casa, en este caso era como vaca por su casa Por Dios, y abajo estamos dice aquí pero es verdad señor, no se ríe, pero es verdad, ¿cómo es posible? Ah, okay, ah, hay una llamada, adelante. Que, vamos a ver, y, buenos días, aló, buenos días, le escuchamos. Se cayó, a la persona que nos llamó que no iba a decir de quién son la vacas, que por favor nos llame, pero llámenos con base también. Sí, si sí. va a decir el nombre de quién es, de quién son la vacas, que nos llame con base para de una vez eh, visitar a esa persona. Caramba, y que le ponga orden a eso. Mientras tanto esperamos. Dice Juan José la Antigua. ¿Y la policía dónde está? Que esas vacas están violentando el distanciamiento social y el toque de queda. Qué relajo tiene el colega Juan José la Antigua, el abogado. Miren, señores, cambiando de tema. ¿Está la llamada ahí? Buenos días. Sí, Buen día, Yaya. Eh, ya, ya. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cuál es su nombre? Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez. Alumno el del hombre que sabe... Adelante, Vitico. Todo el gran genio, el mejor de todos los profesores. Gra no sabe, gra de, de gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas sí. <risa> gracias. Eso eh, cariño. Gracias. Esas vacas son de un gran amigo de casi el pueblo entero de San Francisco de Macorís. Faricito Ramia. ¡Ay, de Faricito muchísimo Es el dueño de la urbanización que está cerrada ahí al lado. Eh, eh, y entonces se le salen las vacas y yo a veces cruzo por ahí la, la, la empujo de nuevo para la urbanización Miren, pues entonces yo creo que oh, mi teléfono. Es un buen muchacho, es lo que tiene que ponerle más cuidado a ese ganado. Miren, así es, así es. Eh, sí. Muchas yo gracias, Vitico, te por tu eh, llamada. Encantado. Un abrazo. Eh. Tengo aquí el número de Faris Ramia. Eh, ahorita, cuando pase el programa, yo me comprometo a llamarlo <risa> y, a, y a pedirle. No, no, pedirle no. A exigirle a Faris Ramia que si esa vaca son de él, ¿verdad? Que le ponga orden y que se ponga en orden él. Así que al amigo Faris Ramia, que nos conocemos, ¿verdad? Le vamos a hacer la llamada en, en, en breves cuando, cuando pase el programa. Bueno, podemos permitir que una gente se... que, que se nos muera una gente, sí, que haya una tragedia, ver. porque, ¿verdad? Sí, no, sí, la sí. cosa es ponerle orden. Cambiando de tema rápidamente, miren, señores, yo quiero que los muchachos de la producción me coloquen la secuencia de noticias, se lo vamos a poner en vivo a usted. La secuencia de noticias, eh, acércame el monitor, por favor, que no lo veo muy bien, del listín diario. Esa fue, la que está señalizada ahí, eso fue el día 18 de enero, ¿lo ven? 11 muertos. La que está más arriba, váyanle dando muchachos, ahí se publicaron, fíjense de que la primera, 11 muertos. Eso fue el, el, el día 18. El día 19 se publicaron 13 muertos. Seguimos para arriba. Ahí no se, noti se notificaron 9, lo pusieron en letra. ¿Lo ven arriba? 9 muertos, lo estoy sumando. ¿eh? Luego, el día eh, 21, el 20 se publicaron 9. El 21 se publicaron 12. El día 22 se publicaron 14. Seguimos para arriba, muchachos. El día 23 se publicaron 17 muertos. Seguimos. El día 24 se publicaron 18 muertos. El día 25 se publicaron 14 muertos. Vaya contando conmigo. Dele para atrás, muchachos. Ajá, ahí. Entonces, el día 26, a ver. Eh, no están ahí. De, dele para arriba. Ahí hubo un brinco hasta el 18, hasta el 28, el día 28 se publicaron 24 muertos, ¿verdad? El día 29 se publicaron 23 muertos. El día 30 se publicaron 20 muertos, ¿verdad? El día, déjame ver, 31, ahí no está. El día 31 se publicaron 20 muertos, señores. Eh, el día primero, a ver, eh, Primero de febrero se publicaron cuánto? 22. Se me está llenando la hoja. Vámonos a la otra página. Eso es en vivo. El día 2, déjame ver. Se publicaron arriba, no la otra. Arriba, muchachos. Ahí, 16 muertos. Eh, el día 3, se publicaron 15 muertos. Si alguien puede sumarme esto. El día, déjame ver, sigan, sigan, muchachos. Ahí, miren ahí. Ahí ellos, denle para abajo, muchachos. Ahí. Salud Pública reconoció lo que nosotros estábamos denunciando. Reconoce el retraso de notificación de los, de, de los muertos. ¿Por qué lo estaban ocultando? Seguimos para arriba. El día 5 de febrero se publicaron. Anoten ese dato: 26 muertos. Señores, el día 6, 28 muertos. Señores, esto un relajo. Sigan para arriba. El día 7 se publicaron, ¿cuánto? 30 muertos. Y el día 8, es decir, ayer se publicaron 12 muertos. Alguien, por favor, venga, súmame esto. Miren ahí la calculadora para que no cojan mucha lucha. Súmame todos esos numeritos que están ahí. Para que ustedes vean, y súmalo bien, eh, eh, la cantidad de muertos que se han publicado en los últimos 20 días. En los últimos 20 días, si usted lo iba contando conmigo y lo iba notando, usted va a tener el dato. De todas maneras, usted va al listín diario y ponga en avanzado, usted pone salud pública y ahí le va a salir todo en secuencia. Para que usted vea la cantidad de muertos que se reportaron. Es un paralogismo, eso. Es decir, eh, un argumento equivocado. No, diría Carlos Salcedo, es un sofisma. ¿Qué es un sofisma? Es un argumento falso, una información en este caso falsa que se intenta pasar por verdadera. Era lo que decía el presidente, aquí tenemos todo controlado, lo hemos hecho mejor que las autoridades pasadas. ¿Cuánto te dio? 344. 344. ¿Anotaron el número? 344 me dicen los muchachos. Desde el día 18 de enero hasta el día 8. Oigan eso, señores, del 18 de enero al día 8 de febrero, 344 muertos por COVID. Entonces, yo siempre lo dije aquí, están engañando al pueblo. ¿Es culpa del gobierno las muertes del COVID? ¡Claro que no! Porque se está muriendo en todo el mundo. Ahora lo que sí es culpa del gobierno es querer ocultar la cantidad de fallecidos para decir que estamos bien, que lo estamos mejor haciendo, que, aquel, que lo estamos haciendo mejor ahora que aquellos. Eso es un sofisma, es un engaño. Y yo lo decía aquí, yo sabía que tarde o temprano eso se iba a demostrar y los datos, el tiempo que yo siempre le digo a usted que me ve, el tiempo me terminó dando otra vez la razón. Anoten la fecha, muchachos que siempre se lo digo, anoten las cosas que si usted lo tiene ahí se va a dar cuenta eso es lo que le permite a usted poder, eh, si se quiere usted pronosticar el futuro si usted estudia la historia, el pasado el presente, usted puede hacer pronóstico del futuro, eso es lo que pasa 344 muertos desde el 18 de enero hasta la fecha, ¿estamos bien? claro que no, ¿son culpa del gobierno las muertes? claro que no ahora, de lo que sí son culpables ustedes de lo que sí son culpables ustedes es de querer engañar al pueblo, de querer pasar una información falsa manipulando los medios de comunicación. Ah, pero a mí no. ¿Saben por qué? Porque yo cada día me acuesto bastante tarde y me levanto muy temprano a hacer un esfuerzo de investigar para venir aquí informado, para que los argumentos que yo planteo aquí sean válidos e irrebatibles. Como justamente está sucediendo hoy Irrebatibles No encuentran cómo publicar todos los muertos que tenían agachado No lo encuentran cómo hacerlo Se están poniendo locos Y por eso le hemos presentado aquí Esa pila de muertos 11, 13, 9, 12, 14, 17, 18, 14, 24, 23, 20, 20, 22 Pero ven acá No encontraron cómo hacerlo pero tuvieron que hacerlo ¿Saben por qué? Porque habíamos gente denunciándolo Había gente denunciándolo Y se logró Se logró demostrar que estaban mintiéndole al pueblo Y alguien que hace eso no es serio Alguien que le miente al pueblo Para, para aparentar, para maquillar eh, eh, ¿Verdad? Imagen Para hacer creer Sí, nosotros sí, sí, sí tenemos el control del coronavirus es, Eso no es ser serio Sea usted el partido que sea Piense usted lo que usted crea eso es lo que nosotros hemos querido denunciar aquí. Qué pena, que Luis Abinader, qué pena que Luis Abinader, el presidente del cambio, se haya prestado a esta vagabundería, a este engaño al pueblo dominicano. Ojalá y no lo vuelvan a hacer, porque haciéndolo vamos a volver a denunciarlo y vamos a seguir atacándolo de la forma que lo hemos hecho, de manera responsable, como siempre nosotros lo hacemos en este programa. Bien, gracias a Yerian La Antigua por el comentario, señores. Nosotros vamos a ver qué dicen nuestros amigos en eh, la red social WhatsApp. Vamos a ver eh, cómo andan los mensajes con relación a la. Vamos a recordar la pregunta de sí. día, ¿qué les parece? La pregunta. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Está usted de acuerdo con la exigencia de empleos en el estado de parte de los perremeístas? Pues claro que vamos sí. Vamos a ver. Mire, Frami Rodríguez desde La Caperuza nos manda esta fotografía. Dice, saludos, saludos. Esto es en el parque de La Caperuza 2. ¿Cuántos caballos? Tres. Esas vacas, no, pero esos son caballos. Sí, hay cuatro caballos, sí. Eh, también deambulan por toda la organización y dejan a su paso sus rastros. Eh, sí saben a qué me refiero. Claro, Frami, que sabemos a qué te refieres. Pero eso no sería lo importante, ¿verdad? Que dejen el rastro. Es el, el, el, el peligro que representa. Eso es ¿verdad? algo normal, ¿verdad? Sí, eso es algo normal. Es, ¿Verdad? Que representan un peligro. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Pero para acá. Adelante. Sí, eh... Ya ya. Adelante. Pero cuando estoy escondido en la calle, buscando supuestamente todo en el país, en el mundo y dando toda la fundita, y dando toda la medicina. Yo le tiraba muchas flores al penco que decía que era un hombre que no tenía que ver en la política, que él todo lo que hacía lo hacía de buena fe, con mirada, y que ese señor es un hombre que no es verdad, que él piensa en el gobierno, ni piensa en ser presidente, sino que es un hombre que es humano, un hombre que le gusta ayudar a la gente que es un hombre que le gusta ayudar, que de verdad es un hombre que ve la necesidad del pueblo. Pero tú no lo mencionas ya él, ya tú no lo mencionas el penco, todo lo que hacía, sabe que ya después que pasó la campaña, con todos los millones del mundo, del mundo, que él de verdad, supuestamente él tiene que era que se lo estaba sacando al país de los bolsillos de nosotros. Ahora él no ha salido jamás. Me gustaría que todo misiones el PENCO y que siga mencionándolo todo lo que él hacía, que no ha vuelto a aparecer más. Diciembre. Que con todos los millones que de verdad él tiene, supuestamente, que fuera del país, que se lo sacó al mundo, directamente al mundo, porque estaba mascarilla Él la buscaba y hacía negocio con ella. Misiona a todos los del PENCO. Mira amigo, mire, yo voy a anotar, responderle a usted el 24 de diciembre de este año. Voy a anotar aquí en mi agenda. 24 de diciembre yo le voy a responder a usted eso, eh, aquí lo voy a anotar, responderle al amigo televidente sobre su pregunta, muy bien, está anotado aquí amigo, en 24 de diciembre lo voy a responder, pero por Dios, pero por Dios. Tenemos una llamada, o sea que la, la, la muerte de la oración del gobierno pasado. Bien, adelante, buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante ayuntamiento y a la DGT a la, la MEI. Eh, que le tengo una propuesta mía de gratis, le voy a, a hacer un servicio para dirigirle el tránsito en la hora de más o menos la 11 la 12 la una y media las cinco y las seis eh, si quieren le doy mi número para que ustedes se lo manden allá a la DGT y al ayuntamiento para yo Servirle de gratis en la dirección de tránsito en esta hora. es gratis. Honoríficamente, si lo quieren, honoríficamente, pero yo estoy dispuesto a dirigirle el tránsito en esta en esta hora. Favor, ¿Cómo es su nombre, amigo? Lo dicen a, al síndico y eh. a la dirección de dígese que yo le voy a dirigir el tránsito a la, en esta hora que le estoy diciendo. Once y media, doce, una, tres y media, cuatro, cinco, seis. Para dirigir el tránsito en este pueblo que bastante más ya se está dirigiendo con tanta sí. gente que no saben conducir. ¿Su ni, nombre? Ni, ni, ni, no, no sé ni cómo decirle. Muchas Su, gracias. Amigo, ¿su nombre? No, pues tú no me conoces, amigo. Ah, Manolo, no Manolo. A poner aquí Manolo Geraldino. No, no, no, Manolo no, Tito pon Ah, Tito Pong. Pon. Entonces, Tito es no. eh, para cuando sí. le demos la información a la autoridad, se la completa. Yo le parecen en la voz. Sí. Eh, ahí está. Gracias, Yo no, Tito. Yo no estoy dispuesto a trabajarle de gratis a ellos para dirigir el tránsito, para enseñarle cómo se dirige un tránsito aquí en San Francisco de Macorís y en el país si lo quieren también. Ay, Dios sí. mío. Okay. Y bueno, en el país. ahí gracias. está. Wow. Manda la propuesta. Eh, el, el 7569 nos manda un audio. Tienen que escribirlo ¿no? eh, a la persona que nos mandó ese audio. El, el 0912 dice, buenos días, en